¡Muchas veces pienso que en los cuentos yo puedo volar como el viento, contar lo que siento! ¡Hola familias! Acá estoy en mi espacio de cuentos con muchas ganas de contarles un nuevo cuento. Este cuento se trata de un amigo muy especial, un amigo que me acompaña en mi vuelo hace un tiempito. No les adelanto nada, mejor se los cuento. Cuando Picasso era bebé, cuando no se llamaba Picasso, yo lo observaba desde abajo de un árbol. Él pasaba horas y horas durmiendo bajo el ala de su mamá. A mí me parecía mágica esa conexión. Los contemplaba en silencio imaginando el día en que Picasso, quien sería más adelante mi gran amigo, pudiera cantar y ni qué hablar, volar. Una mañana de primavera, las flores dieron anuncio a un gran cambio. Picasso ya estaba preparado para dar un gran paso o oh, vuelo. Su mamá y papá lo miraron con confianza y sin decir nada, Picasso entendió todo. Pero justo en el momento de dar el salto, a este pajarito se le había pasado por alto una emoción un tanto complicada. Picasso sintió miedo de volar. De igual manera, miró a su alrededor y no pudo evitar llenarse de la fuerza necesaria para vencerlo. El árbol que lo sostenía, el sol que sonreía con un amistoso calor, las flores que bailaban regalando los más ricos aromas y yo, que estaba atenta a este nuevo comienzo. Todo se llenó de color. Incluso las plumas de Picasso, que ya estaban preparadas para explorar el mundo. Fue entonces que mi amigo respiró profundo, miró al cielo y gritando... ¡Yo puedo volar! Pegó el primer salto. Sin darse cuenta, Picasso ya estaba en el cielo, deslumbrado con su nuevo aprendizaje. Porque se animó a creer en el mismo. Con confianza, apoyo, seguridad y amor, todas y todos podemos volar. <risa> ¡Picasso! ¿Qué haces, nena? ¿Qué haces ahí, Picasso? Acá estoy en mi carpita emocionado <risa> escuchando tu <risa> cuento. Me acuerdo cuando me enseñaste <risa> a volar. ¡Niñas, niños! ¿Vieron cómo creció Picasso? <risa> pero lo que no entiendo, ¿cómo estás adentro de la carpita ahora, Picasso? ¡Tendrías que estar volando! No, porque estoy encampando en tu rincón literario. ¡Ay! Estabas escuchando el cuento. ¡Muy atento y muy emocionado! ¡El cuento de tu vida, Picasso! ¡El cuento de mi historia! <risa> ¡Picasso! ¿Sí? ¿Te acordás cuando tenías miedo? Sí, pero gracias a tus canciones, a tus <risa> cuentos, a tu poesía, a tu magia, me anime a vencer esa emoción <risa> tan especial. Me abraza un cielito Yo suelto mis alas Mis miedos Y los tuyos Se asustan Yo puedo volar ¡Y yo también!